Hola, soy Arbe y hoy os traigo este vasito con ositos de gel Como si fueran los de gominola Pero no se comen Bien, empezamos con parafina en gel La vamos a calentar A ver tenemos estos trocitos Tenemos también mecha especial para velas de gel Estos, estas bases metálicas para la mecha la pegatina para pegar en el fondo del vaso Ya veis, circulitos Estas anilinas líquidas para darles color a los ositos Ahí Y bueno, empezamos por encender el hornillo Bien, vamos a pasar a ponerle la base metálica a, a nuestra mecha, ya sabéis que es muy fácil, eh, cogemos la mecha, pasamos por el orificio que tiene, así más o menos, y en el saliente que tiene apretamos un poquito, intentando que no se nos deforme la base metálica se deforma un poquito, pues bueno, ya con, con el alicate las tenazas, pues le dais, le volvéis la forma anterior. Y así ya la tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues medir eh, la altura de la mecha en el vaso. Vaso, ya veis, puede ser un vaso, puede ser un bote de cristal, lo que a vosotros más os guste. Y así cortamos la mecha. Ahora... Con la pegatina La quitamos eh, El protector Y ponemos Lo que es La base Ahí, que quede pegado Y lo situamos en el En el centro del vaso Que no me ha quedado en el centro Voy a tener que, que modificarlo Retiramos Ahí y lo colocamos Y nos ayudamos de un palito Una varilla para para que se pegue bien bien retiramos lo que no vamos a utilizar ahora así aquí tenemos el molde de los ositos Dónde conseguirlo? pues eh, grandes superficies por internet cogemos un vasito de, de papel para distribuir un poco esta cera no, echar, no hacer toda de un solo color un poquito de para añadirle la anilina, la primera anilina va a ser la amarilla aquí tenemos el color amarillo anilinas, estas también las he conseguido eh, a través de gran superficie en internet muy poquito ya veis, solo mancho un poquito la varilla y ya veis qué color nos coge el gel Eh, tiñe muchísimo Son anilinas AA Especiales para velas Le hacemos un... Así Logramos un poquito el vasito Para verter mejor dentro de... de los ositos el, Esta parafina en gel recordar, no es comestible y no la dejéis Al alcance de los niños Así... así nos llega y ahora otro color vamos a echar un poquito de, de parafina en gel y el siguiente color que va a ser este verde un verde agua marina podéis elegir los colores que queráis ¿eh? yo estoy eh, utilizando estos pero, pero bueno, el, cada uno el que más les guste también si os gusta un poquito más fuerte Es la tonalidad Pues adelante es Simplemente añadirle un poquito más de colorante O anilina En este caso Así removemos bien Y vamos a hacerle al vasito lo mismo que el anterior Le vamos a hacer eh, a, Vamos a ver Aquí así Lo doblamos un poquito Para verter mejor este gel ya veis que parece muy clarito ahora, pero después eh, se vuelven un poquito más oscuros los colores. Una vez frío ya el, esta parafina. Otro vasito y otro color. Ahí. Un poquito más. Y el siguiente son rosa Pero realmente va a quedar como rojo A veces eh, nos confunden un poquito los colores Que nos viene de muestra Y el resultado final es otro Un poquito Y ya veis es rojo Realmente más que rosa Lo removemos bien Ya se nota que se va Espesando esta parafina Por eso es eh, conveniente ir eh, haciendo esto lo más rápido posible Antes de que se enfríe del todo Ya veis que da más intenso este color Y así Voy Quiero que le queda ahí un, un hilo colgando. A ver si se enfría un poquito para quitarlo. Ahí. Y bueno, el último color ahora. A ver si no está demasiado frío. Voy a calentarlo un poquito. Y el último color, mientras eh, voy. Termino de cerrar estos botecitos. Va a ser el azul. Pero ya os digo, podéis elegir el que más os guste. Aquí tenemos, os lo voy a mostrar. Bueno. Vamos a coger un poquito solo. Mientras esperamos a que se caliente un poquito la parafina en gel. Ahí tenéis, el azul. A ver si... Bueno, está bastante espeso aún. A ver si me funciona o tengo que alentarlo más. Ahí. Tengo que esperar porque se hizo un hilillo y... No quiero que me manche. Ahí va. Nah, está muy espeso este. este gel ya. Ya lo podéis apreciar que es bastante... Está bastante pegajoso Voy a tener que calentarlo En un recipiente aparte Vamos a ver Aquí lo traigo Ya El mismo gel lo quité del vasito Y lo, lo calenté en este recipiente aparte Y vertemos Sí, Bueno eh, os tengo que decir que no me van a llegar estos ositos para llenar el vaso Con lo que haré una, otra tanda más, pero ya fuera de cámara La teoría ya la tenéis Yo vuelvo la cera a su vasito y así ya tengo separado estos Estas, eh, estos geles en colores ya separados para otro, otra vela diferente y ya una vez enfriado Aquí tenemos el osito Parecen los de Gominola pero no son No son Ositos de Gominola Por eso no tenerlos cerca de los De los niños pequeños Para que no le echen la mano Aquí está el color azul De todas formas, una vez puestos en el vaso, entre ellos se van a ir pegando. Y es difícil separar uno solo. Ahora los echamos, eh, pues bueno, eh, aleatoriamente. Separamos los que se quedaron juntos y vamos echando. Así como.. Como toque. Ya os digo, voy a hacer una segunda sesión de, de ositos para llenar el, el vaso. Así. ¿No ves? Me ha quedado por la mitad. Otra cosita, la mecha le voy a hacer un tirabuzón al final. Y recordad, cuando vayáis a centrar una mecha con tirabuzón hay que cortárselo. Aquí tenéis el resultado final. Espero que os haya gustado, muchas gracias por verme y chao.